Más bien, hola YouTube. Sí es cierto, hola YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos. Este. Vamos a jugar contra los vaqueros de Dallas. El partido que todos estamos esperando para mañana. No, 20 amigos, 20 Venga. Va a querer cobrar como modelo. Pues mira, yo creo que eso ya cobra porque ya lo patrocinan los tres marquillas. Pero este. Pues mira, si sigue jugando como jugó el final del juego contra los. F Contreras, 316. Los Rams pues dice, Se puede ganar un contratazo Yo también creo que es la última Hay pocos QBS en el draft Y varios equipos necesitan belleza en los controles <risa> Frankuti 911 Dice <risa> Que nos den nuestra primera ronda y se hace Que se armes, Si no es primera ronda, ronda, ronda o nada Dice Sí, era YouTube Se le cruzaron los cables Perdón, es que ahora lo, lo volteé Pero bienvenidos a YouTube A la simulación juego, division, juego de Wild Card Contra los vaqueros de Dallas Y vamos a ver cómo se ponen los fregadazos. Hacenme suerte porque no les puedo quedar mal La neta Me tengo que concentrar Así que ahorita platiquen Yo los escucho Frankuti 911 Dice. Me dio mucha felicidad ver llorar a Ramsey y regañando a sus compañeros. así 2021. A mí también. Dice. Se te chispoteo. Me chispoteo como al chavo. Pero ya estamos en YouTube. Es que ahora lo volteé. Tienen que saber que el primero fue en Twitch y este ya es para YouTube. Hay que orinar a Prescott. Hay que pasarles por encima con todo a estos señores. No hay de otra. Oh. Eso es lo que tengo que evitar Que me corran los vaqueros Está ahí papá Está ahí Pero lo logró el el 05. Dice Juegan en Dallas, no Dallas Y va a ser en Dallas, va a ser Dice Si ya están como favoritos Cara de mareo Oh, parece que eso es lo que van a querer hacer correr el, balón todo el Dice: ¿Vieron el anuncio de los vaqueros en redes pidiendo que no les vendan boletos a los fans Niners? Si sí, todavía que vamos a visitar su cochinero. ¿Sí? ¿No quieren que haya invasión Niner el año pasado? Hubo invasión Niner, debo decirlo. Y creo que no quieren que se repita esa situación. Pero, Galeazzi 2021. Dice. Si los vi, jajaja. Ja. <risa> Fenrir-Bajo Erlandson. Dice. Shhh. Incluso oh. he visto mejores acarreos de Michel que de Leyo. Se puede <coughs> sin duda. Afrasco es un equipo muy físico. Y eso es lo que tiene que aprovechar contra los vaqueros. Tienen piezas importantes, pero les falta experiencia. Y creo que McCarthy no le va a ganar la partida a Shanahan. Yo pienso eso. ¡Hasta ahí viven! Y Ford, miren. Ah, y 21 no va a dice No hay comparación try down sack Galeazzi 2021 oh. dice: Hasta en perros hay raza y nosotros tenemos pedigree. Frank 911 dice: Necesitamos dejar fuera a su ofensiva lo más posible. Sus receptores y están canijos. Bien. ¿A dónde? Ya paramos a los vaqueros. Estamos dejar fuera su defensiva lo más posible. Sus receptores sí están caninos. Pues mira, creo que a Mari Cooper está fuera. Nada más está Cinelan. ¿No? Y. Algún otro, no me acuerdo quién. O a Mari Cooper sí fue. Algunos se les lastimó. y no sé si 20. Dice: Los nuestros también. Y sí, también, no, es que, es que, es que. Sí, nada, tiene mucho talento, pero insisto, creo que San Francisco tiene más experiencia y eso cuenta Caballero mucho más 30. en estas instancias. Dice, los perros callejeros son los buenos manos. Nosotros somos esos porque somos los que jugamos sucio, cochino, golpeamos, no nos gusta jugar bonito, jugamos manchados. 20. Galeazzi 2021 dice... Sherfield. Y eso es lo que tenemos que hacer y me taclaron de la barra. Sherfield apareció en un pase, pero no. Creo que ya le está ganando Joan Jennings Caballero el número 30, 3. Dice. Los cuadragésimo noveno ese son puro core. Son puro Coraza. 21, <ríe> No, ya no. Ya no ha sobresalido Sino sí, no, ya no, ya no ha sobresalido este Frankuti 911 este ¿no? Ya no lo Dices, lo tanto. Fue Gallup, de hecho va a haber Muy buenos receptores en la agencia libre Como el Allen Robinson bien, bien. Ah, fue Gallup el que se lastimó a Pero con Sid va a haber chamba, ¿no? Y, y vamos a ver cómo se ponen ahí los fregatazos Porque... No va a estar fácil. With this speed, midfield strike, Mitchell. Dice, la secundaria de SF, ¿quiénes son? Ahora están Emma Mosley, Amri Thomas de Esquineros y Deceptis, Jacuís Quittard y Jimmy Y Jimmy Ward. Ahí está, bien. <coughs> Galeazzi 2021. Dice: A ver si no le rompe la pierna bosa al QB de Dallas. Pues no es que se lo desee, la neta, man, no podemos desear ese tipo de cosas, pero pues hay que decir que la verdad sí nos ayudaría. Mm. Fenricho oh, Johnson dice, me pareció ver a Lufanga el domingo, si andaba o lo soñé. Frankuti 911 dice, oigan por qué los delfines entrevistaron a nuestro coordinador ofensivo, Si, que nos quieren desmantelar. Pues es que sí. 2021 dice, no ni yo, pero lo va a traer como muñeca de trapo. Esperemos que sí, amigo. Esperemos que sí. Dice: Key. A Prescott se le va a caer la vulva. <ríe> este. Sí, sin comentarios. <ríe> Gadfani05. Dice: ¿Tú qué crees que nos hace falta o que tenemos que hacer para ser aún más mejores? Gadfani 05. Esquineros y más consistencia de Garópolo. 20 2021. Línea ofensiva. Le pegaron al coreback. Bien. Así va a ser. Bien. Así va a ser. Así va a ser. Gadfani, 0 05. Dice Bueno, al equipo La línea ofensiva, o sea, yo sigo buscando, yo sigo esperando, perdón 911 Un guardia derecho Dice Necesitamos un corners shutdown También De acuerdo amigo F. Contreras 316 Dice Pero nuestro coordinador ofensivo, solo lleva el café a Shanehan pues ¿Quién sabe amigo? Algo, algo hay, por algo están interesados. ¡Corre, corre! ¡Touchdown! ¡Touchdown 49ers! ¡George bajo Erlandson. Dice, el sacrificio de Bosa ha hecho que aparezcan los demás. El Doc no va a ver lo duro sino lo tupido. Sí, no aguas hay con Prescott dice, que él sí se mueve más. Que quieren a Demeco como coordinador general. No, pero Demeco todavía va a estar un rato en los Niners. Al menos un par de años más. Demeco Ryans, no creo que se vaya. Peter sí se puede ir porque, pues acá es. Al final es asistente. Y le están ofreciendo una gerente general. Y este McDaniel, pues quién sabe. Habrá que ver si sí lo quieren de head coach. Ya se llevaron a la flor, ¿no? Allá. A, a, a Green Bay. Pues Habrá que ver qué onda. <coughs> Touchback. Vamos ganando, señores. Vamos ganando. Second drive forthcoming here for the Dallas Cowboys. They'll be looking to match that touchdown from a moment ago. Seven nothing is the score as they begin with a first down. 57, 57, Prescott from the gun. Bien. 905. Dice, a sí, Nueva Calias 2021 yo vi que como head coach chips como coordinador general o head coach. Me parece que es es es de lo que lo quieren. Galeazzi 2021. Dice. Se van a cotizar más los jugadores de los 49 yares por llegar a postemporada. Es correcto, pero el próximo año de tomos va a haber mucho despido. Temo decirlo? Galeazzi 2021 dice. Así es Gadfani 0-5. Fenrir-Bajo Erlandson. Dice. Es que esos delfines también. Se llevaron al chite y ni lo ocuparon bien. Al ah, Matt pero es que acá no le quisieron renovar, hermano. F. Contreras 316. Dice. Y el desperdicio de Defoe Ah, lo de difo. F. Contreras siempre me va a doler, 316. Dice. Pobrecito, va a ver los, los playoffs en su casa. Pudiendo estar con nosotros, jugando postemporada. Está no. ahí, papá. Kevin Williams también es uno de los que puede regresar: el Shark, el, shark, el tiburón. Ah. Ahí apareció una oferta, no le hagan caso <risa> Están moviendo el balón los vaqueros eso ya no me está 2021. Dice Eres viuda de Defo No le toquen ese vals y yo sí soy viuda y siempre voy a ser viuda de Defoe. Yo me declaro viuda eterna de DeForest Bogner. Acá nos estaría haciendo unos parotes que para qué les cuento. Ah, me van a empatar estos... Caballero 30. Nada, no digo. Dice: Te vamos a buscar, marido Pablete. Marido, ¿por qué? ¿No? F. Contreras 316. Dice: Ya no vemos varios viudas de Default. Galeazzi 2021. Dice. Y el defensivo que se fue a Denver era muy bueno. Ah, okay, que ¿cuál, cuál se fue a Denver. Ah, se la van a jugar estos. Galeazzi 2021. Dice. En la pretemporada. No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! They'll get the touchdown nor the first down. Yeah, los paré! ¡Ojo, oh, ¡De yeah, Greenlow! Yeah. Ahí va perfecto Jimmy G Exactly and start, and start okay. Galeazzi 20 2021 Dice Fue por cambio de un pick they were really good on the last drive. Pero no recuerdo quién fue Ah, era un linebacker, creo que llegó en este draft, ¿no? Me parece que fue un linebacker Sí, sí, sí, sí, ya sé quién me gustaba, cierto. Sí, 20 2021. Dice. Así es. From the Primero 10, bien Galeazzi 20-21 Dice Y Webster Y Webster Ah, Simba Webster Simba Webster Pero ese terminó en Chicago Creo, ¿no? y sin pago de segundo en Chicago Galiazzi 20-21 oh, no? creo que sí para. tercero y cuatro tercero y cuatro tercero y cuatro ah Corre equipo, corre, salte. ¡Bien! Primero y diez. Sí, sí, fue Simba Webster. Según yo fue Simba Webster. Galeazzi 20-21. Dice, se está revelando Dallas. Se me están poniendo locos, se nos lo están poniendo locos. La máquina sabe... Corre, corre, corre, corre, corre, corre, salte, salte. Another catch for him there on this es drive, Brandon. And it looks like they're going to utilize him out the backfield any way they can. And that time they pick up a first down. So now on defense, do you assign a man to him and try and cover him before he gets going? galías y 2021 dice ah. deberían los 49 Yares salir con uniforme de gala versus Dallas es que luego la nfl no permite muchos este y la NFL luego no permite ciertos uniformes. Creo que los vaqueros quieren jugar de blanco, entonces San Francisco podría salir con el lomo. Creo, algo leí no me hagan caso. Es postemporada. Caballero 30. Dice Oye cómo van a ser los uniformes No lo sé amigo, te digo que escuché que los vaqueros quieren jugar así de blanco pues nosotros saliamos con el rojo y a mí me encanta el rojo Dice, Debería ser más flexible Pues sí, porque ya el, los, el, el 75 aniversario pues no lo podemos usar según yo Más que en prime time, algo así Caballero 30 Dice se creen novias. Bien. Bien. Se creen novias. <ríe> Van a ser nuestras. <ríe> nuestras. <ríe> ¿Qué vas a mandar? ¿Qué vas a mandar? Galeazzi 2021. Dice. Y ese partido hubiera sido prime time. Caballero 30. Bien, ya tenemos 3. Garopol Garopolo va de negro. De una vez. Galeazzi 2021. Garopolo va de negro, ¿no? No creen. A ah, 7 segundos, ¿por qué me mandas eso? No ya vamos por el gol de campo. Aquí no podemos andar haciendo cosas. que no. Gafani 05 Dice Oigan, corríjanme Pero SF tienen un uniforme negro 10 -0. Sí, San Francisco tiene un uniforme negro Que desde que llegó Shanahan no usan Yo les voy a ser honesto A mí ese uniforme rojo Nunca me gustó así, nunca me acabó de encantar. Que nunca ha sido un color que realmente sea de los fuertes de San Francisco. Solamente es para detalles, para orillas. Y así como que nada que ver. No, no somos los osos, ni somos los cuervos, ni somos los riders. Entonces el negro nunca me, nunca me enamoró. Ya nada más se van a encargar. Bien. Y recibimos. Dice, sí me gusta mucho el uniforme negro. ¿Sí? sí, hubo muchos a los que sí les gustó. A mí, la neta, no. Galeazzi 2021. Dice, se ve moderno. Pues sí. sí, a lo mejor yo, por como soy de la vieja escuela, no, no, no me enamoro del negro, planeta. Ahí vamos, ahí vamos, 10-0 al medio tiempo. Está más cerrado este que el anterior. Caballero 30 Dice Ya díganme para ir lavando los jerseys Pues creo que Galeasi va a ser el rojo amigo 21. Sí, Estoy casi seguro sí, sí, sí. que va a ser el rojo Yo también soy Old School Que eh, 2021 Dice Creo más que tú Galeasi 2021 No creo Dice, jaja, jaja. <risa> Ay, si no lo creo, carnal. Mira todo lo que yo hago por este equipo. Mira nomás. <risas> Galeazzi 2021. Dice: 1977. Chinord. Dice Vengan a Inners Si sí se le puede ganar a los KVP Ah, ma, más old school, sí O sea, más 66. old school, sí, si sí, eres del 77 sí. Y nosotros te apoyamos, Pablo Muchas gracias, F. Contreras Gadfali Pero sí, 05. no si sí por edad, ahí sí me la Dice, matas <risas> A mí sí me gusta el negro Pero jamás los he visto jugar con negro que yo recuerde Y pensé que solo eran de entrenamientos, jajaja ja, ja. Pues según yo, último, la última temporada el que fueron con el negro fue en el 2016. El desde cuando son Fatfel, yo llegué en el 95 con el poderoso zurdo, igual que yo. Galeazzi 2021. Dice. Y los veo desde 1983. Fíjate, yo soy, yo, yo soy modelo 79, no, yo, yo los empecé ya Caballero hacia 30, 30, desde el 84. Dice, ¿A quién le gusta la del negro? <risa> ya van a empezar. No se puede hablar en serio con ustedes porque luego lo empiezan con, con sus cosas. <risa> bien, bien. Ahora hay que empezar a establecer el ataque terrestre. Tenemos que correr a estos vaquerillos. <risa> Bueno, la bueno. 2021 20, dice that one, ¿no? se les hizo agua la canoa Gadfani 05 dice <risa> right ja, ja, ja. ahí yeah. va hay, hay damas presentes no empiezan a ver ven, por qué luego no nos quieren <risa> Chino. Dice Recuerdo que el negro Una vez en un jueves de esos coloridos Galeas y me 20 Dice, me pegaron el coreba Casi me Ups Caballero 30. Dice, Dice, El negro del gorro verde está guapo <risa> Yo ya no voy a decir nada <risa> certain point right. Galiasi 2021 20, Dice Es cierto, está cotizando ese jersey. Galiasi 2021 Dice Hablando en serio. They run the Está bien. ¿Ah, sí? Es que no sé qué es el, el, el gorro verde. No sé cuál sea el gorro verde. No. Nayet con Divo Samuel. Estaría chida. A ver si es escondida. Y malditos, ya la leyeron. Ya la leyeron. Ya la leyeron. Vamos a tener que cambiar. Esa Bien, dice: Te está albureando Pablo. Yo me lo imagino. El chino es que es el chino RPG, es de Monterrey. Este, <risa> supongo que esas son las costumbres. <risa> Vamos a acusar con su papá chino. Venga, Divo, venga, Divo, venga. No está. ¿cómo van a parar a Divo? A ver, vamos a intentar una locura. ¿Podremos meter a Divo de corredor? A ver. A ver si se puede. Caballero 30. Dice. Las claves del partido Pablete. Galeazzi 2021 Ah, no está Dice, Era el uniforme mm. rus de los jueves, ¿cierto? Pero no entendí lo ben de, de verde bajo Erlandson Dice. Pase de Devo a Jennings. Y sí, es lo que estaba yo buscando, pero no, no, no me dejan me Dice. Pon a Saffel, O como se llame, es así que sería locura. ahorita no, no me puedo arriesgar, amigo. No me puedo arriesgar, pero... F. Contreras 316. Dice. Lo de verde por el negro de Whatsapp, Pablete. gadfani wow, okay. 05. Dice. <risa> Yo comencé a ser fan en el 2012, así que ya tenía playera y eso. Chinor, dice, yo solo dije del color rus del jueves por la noche. Gadfani 05, dice, por mi papá pues. Gadfani 05, dice, por mi papá soy fan de los 49S. Mientos, y entonces yo también, mi papá me lo inculcó y yo también entonces, 2021. La neta es que Dice Fue caballero 30 Ah, fue caballero 30 el que dijo eso Te vamos a banear caballero F Contreras 316 Dice Yo soy fan de los 49S porque me llamo Pancho Es lo que he detectado que hay mucho Francisco que le va los Niners y creo que es lógico. ¡Ay! ¿Por qué la tiró así? ¡No! ¿Qué hacemos? ¿No la jugamos o la gol de Juan campo? 55. Díganme. Díganme. Dice. Pero comenzar a ver todos los partidos apenas comencé a ver los partidos. Creo en la temporada del 2019 comencé a ver los partidos. Caballero 30. Dice. Ya andan acusando. Galeazzi 2021. Va Chino Yo también tío, quiero ir por el torta Gatfani 0 Dice Gol de Campu Chinort Dice Vamos por el TD en cuarta Fenrir guión bajo Erlandson Ay por qué lo tiró así En medio de los dos, no puede ser Gatfani Ya me la jugué, 05. miren De mudo. Dice Falta aún Caballero 30. Dice. Ay. Los Niners cubren a los Niners. Me voy a creer. Pero los Niners no alburean a los Niners. Gadfani 05. <risa> <risa> Dice. Zack. Vamos por, vamos por Prescott. <risa> ¡Ah! ¡Ah! Vienen por la. ¿Quieren remontar estos vaqueritos, eh? Me están poniendo Dice, bien locos. Como diría el Férez, no hay pedo, lo pago. A detenerlos. <ríe> Fenrir-Bajo Erlandson. Dice: Así era, así era, sido un miedo. Eh, hey, ni modo, no la jugamos, no salió. Me sentí McVay por un momento, pero bueno. <risa> lo que quiero evitar es la jugada Charlie Padilla 71 dice a huevo bandita si alcance a llegar otro rato <risa> Viento Charlie mira ahí estamos vamos ganando 10-0 los vaqueros me quedé a nada de poder anotar no anoté y ahora tienen el balón ellos están tratando de mover las cadenas. F. Contreras 316. Dice. que bien Charlie. Ch. Mientras Charlie anda, saque Qué chido. Ah, se está poniendo esto cardíaco. No los puedo parar. F. Contreras 316 Dice Charlie ahora anda a bañarte No seas acerero Pues lo dice el que no se baña <risas> Dice Solo evitar que manden el pase profundo sí, es Gatvani 05 Dice Como creen que esté Jimmy con su lesión Charlie Padilla 71 Dice y mi carnalazo, jaja. Esa también se pasaron de lance, Galeazzi. Todo. todo. Gafani 05. Ah, permitir. Dice, sí. El domingo dijo que le dolió, pero que tenían que ganar. Galeazzi 2021. Dice. Ese pase desviado a Kittel por cierto, fue el que no sé cómo lo interceptaron y no marcaron el golpe a casco a Garapolo. Ay, ¿eso qué? Vean. Padilla, 71. Dice. Jajaja ja, ja, con el frío que hace, hermano, ni el calor se siente. Yo sí ya Henry me aquí. Dice. MC va y su poderoso 45 a 1. Se ve con madre S1. F. Contreras <ríe> 36. 43, son 43. Dice. Que no me baño y ando en bolas, pero ahora no ando luciendo las joyas de la familia o. Chino. Dice. Deja los pases cortos al centro, se acaba el tiempo. Es lo que estoy tratando de evitar, amigo. Pases cortos al centro. Que diga los pases a las bandas que quieren al centro. ¡No! ¡Ah! ¡Me anotaron los vaqueros! ¡Ah! Quedaron 39 van a patear corto, seguramente. No Charlie que recuperar ese maldito balón. Dice: Oigan, en la jugada que nos lesionaron al pateador Mitch no era a que Neme de una duda. Está bien, en una jugada cooperca pegó en el casco sin balón. Pues es que deberían, digo, bajo los criterios. Ah, van a patear largo, confían en su defensa. O sea que me están. Me están demeritando. Órale. Ah, me late. Chino. Dice. Así de cardíaco estará el partido. Creo que sí. Creo que sí, amigo. Chinort dice. A correr con Mitchell. Sí, sí, no hay otra. Bien. Tres, cuatro yarditas por ahí. Primer tiempo fuera. Estamos a un tiempo fuera, señores. A un tiempo fuera. Que diga un primero y diez. Galiasi 20-21 Dice Va a ser cerrado oh, estoy, a nada, estoy a nada, estoy a nada, estoy a nada Tercer ahí Galiasi 20-21 Dice ¡Ah! No preocupan los CB Galeazzi 2021. Dice. <coughs> Prescott lanza bien. Chinord. Dice. Aquí está el juego. Aquí está el juego Ahí está. ¡Chucha, Primero y 10! Galeazzi 2021. Sí. Dice. Tienen que ponerle mucha presión. Y muchos están hablando de eso de que San Francisco ya 20, puede ganar el partido. Dice ahí está la clave Fenrir bajo Erlandson dice yo también chino, a ganarse ha dicho Charlie Padilla 71 dice creo que Prescott es el cubín más sobrevalorado hoy por hoy Galeazzi 20 -21. y es que también igual que eso muy inconsistente muy inconsistente y Charlie Padilla 71. Well, Dice. Hasti también jugó yeah, bien, chingón. Galeazzi 2021. Dice. A there. Cierto. Hayse si también jugó bien cuando tuvo que, tuvo que hacerlo, lo hizo muy bien. Charlie Padilla 71. Dice. Pues sí, Pablo, pero por lo menos Garopolo está guapo y no pelen. Eso sí. Ahí está. Llegué. Llegué. De todos modos. Cuarta y pulgada, señores. Se acabó así de cardíaco, lo predice Canal 49. 10 a 7 sobre los vaqueros de Dallas. ¡Ah! Vamos a sacando cita con el cardiólogo, con el neumólogo, con Caliente, el gastroenterólogo 20, y con todos. Dice. Y la primera intercepción con dos defensivos de los 49 IARES. Esa estuvo bien chida, esa intercepción estuvo bien chida. Señores, ahí está. Canal 49. Dice que San Francisco Caliente, le va a ganar a Dallas 10 a 7. Dice. Si se gana tenemos que festejar en su estrella en el medio campo pues Ya ven que Brandon sí, Río hizo Río algo así Hace Arlandes. un año parecido Dice 10 a 7 me sirve Funciona, yo sé, Lord. yo sé Dice Mañana a ver canal 49 durante la cena Sí, va a estar Caliasi chido, va a estar 20, chido 21. Pablo Damus! Dice. Pablo lo predijo Damus. Eso Caballero 30 Dice <ríe> Un saludo a mi abuelito <ríe> F. Saludos Contreras, a tu abuelito. 316. Dice <risa> 0.5 a 0. También sirve. También sirve. 2021 sí. Dice. ¿Cómo ves la postemporada? Está buena, miren, Caliasi ahí les va. 20 mañana, 20 mañana lo ven en Canal 41 mis pronósticos. Mañana, mañana veremos. veremos. Mañana veremos. Padilla 71. Dice. Yo sigo esperanzado. Los gigantes se chingaron a los Pats de la casi temporada perfecta. Es correcto, todo puede pasar, pero vámonos, un juego a la vez, señores. San Francisco, Dallas es el que nos interesa este domingo. Nos vemos mañana. Bueno, no, hasta ya es sábado, ¿verdad? Bueno, ya vieron Canal 49, pero a los que estamos viajando en el tiempo, mañana no se pierdan Canal 49. El domingo apoyará todo. Dice. Los 49. A la hora con que todo. sale Canal 49 en Chile, estoy en trabajo. Y lo veo en el baño. Adivinen haciendo qué. Ja, ja, ja, ja. Que no sea lo que yo Galiazzi pienso, primero 20, a los, 21. primero a los vaqueros. Y Dice, primero hay que darles a esos. Primero los vaqueros. Fenrir-erlandson. bajo Erlandson. Qué chido que anduviste aquí, Fenrir. Dice, Cuídate. Me retiro, German. Arroba ese. Un gusto compartir con todos ustedes. Descansen <risa> y cuídense un chingo. Boni Igualmente, Neves. carnales. Igualmente, yo también. Charlie ya me despido. 71. Dice. A <risa> huevo, saca el de Lorien Galia Galeazzi <risa> 2021. Dice. Buenas noches para todos, descansen. Buenas, buenas noches para todos, Caballero carnales. 30, los amo a todos. Dice, Nos vemos. Apoyar a los Niners! Tenemos 20 que ganar 20. por piedad, dice, señor. Cuídense mucho. Buenas noches. Nos vemos. F. El domingo en la plática Postgame para festejar, dice, tenemos que ganar. Buenas noches. Cuídense, a hermanos. Les banda. mando un abrazo. Con hasta la, el domingo, perros. Hasta la próxima, Ching. perros. Hasta luego en el próximo dice, Twitch. ¡Ay! por unas caguas